Calderón. Tengo un terreno que compré hace un año, más o menos al sol de hoy, tiene que costar algunos 2 millones de pesos. También tengo un millón y medio de pesos líquido en el banco y quiero saber realmente qué puede hacer, qué tú piensas, cuál es la mejor forma de hacerlo. <risa> Lo primero que tenemos que hacer es el anteproyecto, ¿Qué es un anteproyecto. En un anteproyecto vamos a plasmar en un plano todas esas ideas que tenemos en la cabeza, ¿okay? todas esas cosas que nos está pidiendo ayuntamiento y todas esas medidas que necesitamos para saber cómo se va a construir ese proyecto. Con un anteproyecto vamos a tener la idea plasmada y cómo se va a construir y el resultado de esas dos cosas va a ser igual a un presupuesto definido ese presupuesto es el que nosotros vamos a presentar al banco porque el banco necesita ver claramente y poder entender cuál es la intención que tenemos nosotros el banco siempre va a buscar la manera de entregarnos el dinero, porque al final ese es un negocio, el banco necesita tener el dinero líquido moviéndose en los diferentes proyectos. Pero el trabajo de nosotros es poder presentar al banco un proyecto, un anteproyecto que esté de acuerdo a las normas y leyes y requerimientos que solicita el ayuntamiento en esa zona, o sea donde se encuentra el terreno, que corresponde a los linderos, uso de huella, densidad y cantidad de nivel, y que también vaya acorde con las medidas y espacios mínimos de acuerdo a las cosas que nosotros vamos a realizar, ya sea en apartamentos pequeños. De manera que el banco, viendo la distribución, viendo una elevación, viendo sesiones, okay, viendo una planta dimensionada, viendo que cumplimos con los requerimientos de ayuntamiento, de obras públicas, y viendo que tenemos un presupuesto no alzado, sino en función a las cantidades que tenemos, pues tenemos un proyecto definido, el cual sí se puede evaluar. Y si es una oportunidad, nosotros, como cliente, como dueño de terreno, pues entonces la podemos aprovechar. Y de eso se trata. Muchas veces tenemos un terreno hace tiempo ahí, que no produce un peso. Y a lo mejor no sabemos qué se puede hacer. A lo mejor no sabemos si el banco realmente no aplica, casi siempre, en el 80% de los casos, el banco presta el dinero y usted puede iniciar un pequeño proyecto de construcción y ese terreno que tenía 10, 15, 20 años, si produce un centavo, ahora con el empujón del banco y la oportunidad de que usted es el propietario, pues se puede comenzar a desarrollar algo pequeño. Cuando digo algo pequeño que usted puede comenzar a entrar en el negocio de construir para rentar o de construir para vender o de construir su casa con algo fácil, con algo práctico, con algo que no sea estrés, algo que no se quede sin liquidez y así pueda ir aprovechando las oportunidades. Es importante también al momento de presentar el plano al banco, que el banco vea ...que el proyecto está validado por un arquitecto... ...que no somos nosotros mismos... ...que estamos tomando decisiones de medida... ...sino que está prepresentado en el ayuntamiento... ...por un arquitecto para que cuando el banco diga sí... ...vamos a hacer procedimiento... ...pues entonces se entrega el presupuesto... El, presup ...el presupuesto son tantos millones... ...lo que se define en el proyecto... ...si nosotros no aplicamos... ...para esa cantidad de millones... ...o sea si el presupuesto cuesta... 10 millones, nosotros solamente aplicamos para 5 Pues nosotros vamos a readaptar Ese anteproyecto, a esa capacidad ¿Qué quiere decir eso? Si pensábamos hacer 4 pisos, solamente vamos a hacer 2 Si pensábamos desarrollar 10 apartamentos, solamente vamos a hacer 2 Y así podemos comenzar con algo pequeño El anteproyecto Es esa maqueta que vamos a moldear Que vamos a adaptar A las condiciones del banco A las condiciones del ayuntamiento a la condición del lindero, de obras públicas, aprovechando el 100% del terreno, para que funcione y le salga mejor sea, negocio. Entonces, mi recomendación es, si tienen un terreno y tienen algo de dinero, antes de comenzar a gastar, antes de comenzar a invertir, a hacer cosas, no, no, no, vamos a hacer un anteproyecto para presentarlo al banco, y ver, moldear modificar un producto que sea beneficioso, número uno, para ustedes que son los dueños del terreno, pero también para los clientes, para que funcione y el motor comience a producir. De eso se trata el video de hoy. Si tienen algún comentario, me lo pueden dejar aquí, en nuestro canal de YouTube. También me pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Si sienten que este video les puede ayudar a algún compañero. Por favor, le dan a compartir. Si no se han suscrito, le dan a la campanita. Nos vemos en el siguiente video.